Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 356. La enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. La curación no es sino otro nombre para Dios. El milagro es, por lo tanto, una invocación que se le hace a Él. Padre, prometiste que jamás dejarías de contestar cualquier petición que tu hijo pudiese hacerte. No importa dónde esté, cuál parezca ser su problema o en qué crea haberse convertido. Él es tu hijo y tú le contestarás. El milagro es un reflejo de tu amor y por lo tanto es la contestación que él recibe. Tu nombre reemplaza a todo pensamiento de pecado y aquel que es inocente jamás puede sufrir dolor alguno. Tu nombre es la respuesta que le das a tu hijo porque al invocar tu nombre, él invoca el suyo propio. La enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. La curación es